Juan Bruneta habla del torneo pasado y ya piensa en un nuevo campeonato. Juan Bruneta está haciendo su primera pretemporada con Santos Laguna, enfocado en el torneo Clausura 2023, el cual ve con sed de revancha y con toda la intención de mejorar lo hecho en el certamen anterior. El volante argentino llegó al equipo de la comarca después de la pretemporada, así que ahora tiene la oportunidad de hacer los trabajos completos con todo el equipo del club, haciendo las labores al parejo de sus compañeros. En su primer semestre en la Liga MX, Juan Bruneta disputó 16 compromisos, sumando más de 1.000. 100 minutos de juego y 4 goles, así que desde el día 1 de la pretemporada se ha metido de lleno en estas labores, motivado por regresar a la disciplina santista. Estos días han sido más que nada de evaluaciones y de toda la información que necesita el cuerpo técnico y el área de ciencias aplicadas al deporte. Será el día de mañana cuando demos inicio a las actividades en cancha, ya bajo las indicaciones el profesor Eduardo Fentanes. Ansioso de comenzar para prepararnos con todo de cara al próximo torneo, comentó el jugador. Indicó que en esta fase previa al torneo lo primero es poner a tono y para eso hay mucho tiempo. Será importante sumar minutos en los partidos, algo fundamental pensando en el ritmo competitivo. Estamos tranquilos y buscaremos tener una buena base para empezar de la mejor manera, expuso. Sobre la primera experiencia con los laguneros en Liga MX, mencionó que se siento muy contento de formar parte de esta familia. En lo personal me sentí muy cómodo y me hicieron sentir de la mejor manera. En lo grupal pienso que hicimos un buen torneo, aunque nos quedamos con la espina de que pudimos seguir al menos una fase más, pero bueno, ya quedó atrás, ahora nos toca afrontar un nuevo torneo esperando que sea mejor que el anterior, afirmó. Juan envía un mensaje a la afición albiverde, invita a que la los acompañe al igual que el torneo pasado, pues reconoce que siempre estuvo presente con el equipo, apoyando en todo momento, así que espera lo mismo. Nosotros pelearemos por devolverle ese apoyo dentro del campo, tratando de llegar lo más lejos posible. Por otro lado, aficionados del Monterrey estallan al ver que Tigre fichará a Fernando Gorriarán. La posible llegada de Fernando Gorriarán a los Tigres de la UNL ha emocionado a los aficionados del equipo felino debido a que el uruguayo que milita en Santos Laguna es considerado uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX. Gorriarán, quien llegó a Santos a mediados del 2019, se encuentra tasado de acuerdo a Transfer en una cifra de 9 millones de euros, colocándose como uno de los futbolistas mejor valuados de la Liga MX. Pese a que el jugador recientemente renovó su contrato con el club albiverde, Gorriarán ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de salir del equipo santista, por lo que la opción de Tigres luce bastante interesante en el tema económico para el jugador e incluso incluso para el club, ya que los felinos son uno de los clubes que mejor pagan en México. Para quienes sin duda no es una buena noticia la llegada de Fernando Gorriarán a los tigres, es para los fanáticos de los rayados del Monterrey, pues apenas hace unas semanas, el uruguayo sonó como opción para reforzar al equipo de la pandilla. Si bien no se sabe si realmente existió interés o hubo alguna oferta por Gorriarán, ahora todo parece indicar que el acuerdo para que el uruguayo vista la playera de tigres está prácticamente cerrado. A través de redes sociales, aficionados del equipo del Monterrey han mostrado se sagrado por el fichaje de Gorriarán con Tigres e incluso han criticado a José Antonio Tato Noriega, nuevo presidente de los Rayados del Monterrey, por no poder hacerse del fichaje del centrocampista sudamericano.